Era un regalo de los ángeles para un pobre niño Contenido solamente le oculto, mi oscuro destino Nuestras mentes eran una sola, nuestras almas unidas Luego creció y se fue dañar, es divertido Es mi diversión, aprende la inocencia. Niños pueden venir a jugar, el festín comienza. Era un payaso muy alegre que amaba a los niños, pero él me olvidó y dice el castigo. It is so sweet It so Cuidarte de mí, nunca estarás a salvo Pronto a tu vida le pondré fin No es arres de humanos, hombres, mujeres Hablan de mí, soy solo fantasía No saben que Aprendí la inocencia, niños pueden venir a jugar, el festín comienza... Bueno, mis nequitos, eh, aquí tengo una testigo de que estoy grabando. Si sí, mi prima está acá, ¡saluda! <risa> no, salud. <risa> F por ella. <risa> en fin, eh, espero que les guste. Eh... <risa> Me gusta bastante. Eh... Eh, la que así que bueno, eh, espero que les guste, denle like y suscríbanse que es gratis.